Soy José Carpio y hoy, en el Día del Maestro, quería eh, tener un recuerdo muy especial para don Alfonso Ortiz, un maestro que sin duda me marcó y me enseñó una serie de valores fundamentales en la vida que hoy, ¿no? Esto, 50 años después, me siguen, me siguen sirviendo para manejarme la vida. Gracias, maestro.